Buenas, buenas, aquí a todos nuestros seguidores de Estereofónica. Hoy estamos muy, muy, muy felices con este invitado de lujo que tenemos hoy. Eh, es Daniel Aviv. Ustedes lo conocen por el Movimiento Inquebrantables, líder, ejecutor de este gran movimiento, conferencista internacional. Y hoy va a estar con nosotros en Estereofónica para hablar de qué está haciendo en este momento y de su nuevo libro. Así que, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo Muchas estás gracias, hoy? Querida. Al contrario, gracias por la presentación, el espacio y la oportunidad de poder platicar contigo y tu público. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, aquí primero es importante conocerte desde, desde tu perspectiva. ¿Quién es Daniel Aviv? ¿Qué, ¿Cuál es su objetivo en el mundo hoy para los que no te conocen aún? Todavía lo estoy descubriendo. En ese proceso estamos todos y estoy, estoy claramente en ese, en ese proceso. Hay eh, muchos yo's adentro de mí. Y lo digo en el sentido literario, no en el sentido literal ni clínico, sino en el sentido literario. Eh, he ido cambiando, mutando claramente y, y no me parezco absolutamente en nada al tipo de hace 20 años, pero la esencia sí ha sido inmutable. Digamos que he adquirido... Eh, bueno, nuevas capacidades, nuevas virtudes y me desecho también de algunas cosas que no eran beneficiosas en, en mi vida. Así que continúo, digamos, forjando. Sigo siendo un barro moldeado por el, por el gran artesano eterno. Así que eh, continúo en ese, en ese proceso. Lo que sí sé es que eh, estoy hecho para, para servir. Para eso estoy hecho. Qué buen propósito. danieli y, y cuéntanos, para nadie es un secreto que tú tienes un, un, digamos, un estilo particular en tu discurso, en cómo transmites ese mensaje. Cuéntanos qué te inspiró para romper ese esquema, para hacerlo diferente eh, y obviamente para tener los resultados que tienes hoy en día. Con es, algo, es algo totalmente eh, genuino y natural, sí. querida. Claramente hay personas que podrían suponer que lo mío es un performance o que es una sobreactuación o una exageración, pero no tiene mucho que ver con la forma en como fui forjado. Eh, empecé eh, a aprender pantomima a los, a los 10 años, entonces por eso soy tan gesticular, por eso me muevo como me muevo, por eso puedo ser muy circense. Luego, mi vocabulario proviene claramente de lo barroco, de, de los libros que leí desde muy, desde muy joven y de toda la influencia de los textos que yo interpretaba en el, en, en el teatro, del teatro clásico hasta El soldadito de plomo, de Lorca a Chejo, de Dostoyevsky a Shakespeare, de Oliverio Quirondo a Juan Rulfo. Entonces, ese universo gigantesco claramente pues, instaló en mí la forma en cómo me expreso, me comunico, la manera en cómo escribo, Toda esa influencia se, se desdobla en, en mí. Eh, luego, claramente, mi, mi forma de ser desde muy chamaquito, aunque esa sí mutó porque era un niño bastante callado, llegué a tener etapas de, de, de tartamudear y de, no, y de no gustarme hablar. Por eso empecé en la pantomima, precisamente, porque ahí encontré una forma de expresarme en donde yo no tenía que hablar. Pero ahora, irónicamente, o paradójicamente, pues hablo más de lo que muchos a lo mejor quisieran. Eh, pero entonces esa forma de expresar y de comunicar, pues, sale, sale de mi fondo. Ahora no vivo, no vivo 24 horas, 7 días a la semana así. O sea, no pido un café con esa energía, ¿no? dame un café! No ¡Claro! Este, no. ¡Mi amor, hazme unos huevos con arroz! No, no, no, no, clar, clar, claramente no. Eh, ¿El pero, ímpetu? Pero, claro, el ímpetu y la pasión es, a, es algo que yo activo. He aprendido a dominarlo, he aprendido eh, a ser intenso eh, cuando es prudente y también cuando no es prudente porque me gusta ser imprudente con la vida y también con algunas personas. Entonces, no, es, es el cúmulo de mi, de mi identidad, ¿no? de mi carácter, de mi... La forma frontal en cómo hablo, así soy en la vida también. Claro. De, esa, de esa forma cuestiono, no me gusta serpentear, no me gusta rodear, soy un tipo muy básico y sencillo en la forma en como, como me gusta hablar, no me gusta llenar mis palabras de preciosismos. Ni... De acuerdo. Bueno, y, y cuéntanos cómo es este proceso creativo, eh, ya con tu primer libro que ha sido súper reconocido en temas de liderazgo, ha ganado bastantes reconocimientos, eh, ¿Cómo es el tema de, a la hora de lanzar un libro? Ahora tu segundo libro, Las trampas del miedo. ¿Cómo es esto de desmantelar los miedos, Daniel? Ok, te, te, te respondo la primera pregunta y luego la segunda, ¿vale? Eh, el proceso creativo duró cuatro años. Eh, fue mucho trabajo, mucho estudio, mucha investigación, muchas charlas de, de expertos a a personas que, que viven profundamente miedos, eh, claramente revelaciones eh, y discernimientos personales. Eh, todo lo que hay alrededor de un libro es, es una maquinaria eh, bueno. suiza, eh, gi gigantesca, y, pero al mismo tiempo fantástica y, y, y misteriosa, ¿verdad? Eh, porque todas las personas... Claramente no nada más escribes un libro, sino lo tejes junto a, a un equipo maravilloso que cree claramente en tus ideas y que no tiene como único y exclusivo objetivo que sea un libro muy vendido, sino que este es un libro que ama realmente a las personas. Yo soy un autor que, que quiere a sus lectores, eh, no busco martirizarles, eh, busco realmente encontrar pues los procedimientos o las prácticas más efectivas para quienes me leen, que no significa que sean las mejores para todos los que me leen. Entonces, desde escoger el papel, la fotografía, el diseño, todo eso pues es creatividad y es un proceso eh, majestuoso y súper súper bonito. Hay quien lo sufre y yo lo disfruto mucho. Eso es lo que más disfruto, lo que no disfruto tanto es... este eh, Escribir, la verdad. <risa> eh, pero no lo disfruto tanto por mi propia tiranía, ¿no? Por, por, soy alguien que, que, que se coloca expectativas y, y condenas eh, a veces muy, muy, muy grandes y no siempre juegan claramente a mi favor. mi favor. Entonces, eh, espero haber respondido a la primera pregunta. Ahora te, respondo la, te respondo la segunda. Eh, para desmantelar un miedo, pues hay muchas recetas y, mucha, y muchos sazones. Hay ciertos ingredientes que son fundamentales, ¿no? Este, pues la ensalada tiene que llevar lechuga sí o sí, ¿no? O es lo que la mayoría de nosotros conocemos como una ensalada. Ahora el sazón, ya los ingredientes, ya ah, como lo mezcles tú, dependerá Depende. claramente de, de la forma en cómo en cómo tú te dirijas en la en la vida y este libro lo que hace es pues darte ciertas recetas te, te marca un, un mapa con, con muchas rutas eh, te habla de la ingeniería y de la arquitectura de, del miedo lo cual pues es información importante que necesitas adquirir después integrar a ti eh, y te va marcando pues diferentes, diferentes caminos que te ayudan a identificar los miedos, luego a intervenir el miedo, digamos, lo identificas y conoces su jerarquía, su intensidad, su matiz, cuándo aparece, dónde aparece, dónde suele aparecer. Obviamente no es un libro clínico ni sustituye una terapia, es un libro educacional, informativo e inspiracional, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Pues porque quien quiere realmente un libro de esa índole se puede acercar a la neurocardiología, a la neuroanatomía o a cualquier corriente psicológica que le resuene en el pecho, cognitivo, conductual, gestal, este, biodecodificación, logoterapia, etc, etc, etc, etc. Este libro lo que hace es construir pues, un, un triángulo virtuoso. Tiene una información muy importante y básica que contiene una verdad muy compleja desde la neurología, desde la neuroanatomía, desde esa dimensión, porque es importante entender los procesos mentales, la neuroplasticidad, el sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, lo, el autónomo, lo somático, el simpático, el parasimpático, los pares este, craneales, este, etc, etc, etc. Esa información que puede parecer aburrida, pero es fascinante, es extraordinariamente fascinante ¿no? y desdobla ciertos misterios del miedo. Luego eh, hay una aportación desde, la, desde los estudios este, psicológicos. Yo por el momento estoy, estoy cruzando la carrera de, de psicología, eh, que es algo que me, que me apasiona y que me complementa claramente eh, de forma muy, muy profunda en todo lo que, claro. en todo lo que hago eh, y que respeto muchísimo, muchísimo ese esa carrera, ese oficio, a aquellos que se dedican a la, a la, a la salud mental eh, desde ese enfoque. Y luego claramente está mi aportación eh, desde la dimensión espiritual, ¿no? desde todo lo que he aprendido desde la teología, la apologética, eh, mi caminar espiritual, mi propia, mi propia aventura. Y este libro pues integra diferentes, diferentes prácticas, visiones en un mismo horizonte que eso te ayuda a ganar mucha, mucha perspectiva. El libro contiene respiraciones diafragmáticas. Hace 20 años esto era risible, era considerado algo esotérico. Y hoy hay mucho sustento académico. Eh, el EFT tiene sus, eh, sus detractores, perdón, eh, estas prácticas. La reflexología, eh, sonreír que parece una estupidez, pero Guillaume Duchenne en 1800 y tantos, pues un tremendo neurólogo, analiza eh, pues las, eh, las modificaciones eh, gesticulares, ¿no? En, en el rostro cuando tú sonríes y cómo esto promueve la producción de serotonina y esto te ayuda a disminuir la ansiedad y esto te ayuda a tomar mejores decisiones ojo, lo estoy simplificando tiene mucha profundidad y también tiene sus detractores, entonces ¿qué, qué hice yo en este libro? bueno pues recopilar todo aquello que considero que es brutalmente efectivo para abordar miedos que claramente no necesitan una intervención clínica claro no, hay fobias que necesitan una terapia y un acompañamiento eh, larguísimo o muy rápido. Dependerá claramente de cada, de cada persona. Entonces este libro cumple ese, cumple ese objetivo. Pero, qué bueno y, y, y por qué... ¿tú crees que como sociedad por qué nos paraliza el miedo en esa transformación? Es decir, el miedo es un, es, una, es un factor paralizante para muchos y como sociedad, ¿qué hace el miedo? Daniel, en tu criterio. ¿Te refieres a los miedos colectivos? Al miedo sí, que a los miedos colectivos. Correcto. Ah, eh, bueno, lo que pasa es que el miedo no es algo que se puede este, desinstalar la cabeza, porque está en nuestro cableado eh, humano y ahora claramente hay ciertas ideologías y corrientes eh, políticas que han encontrado una tremenda minería en el miedo colectivo han encontrado la forma de utilizarlo de a, a, a, su, a su favor eh, el miedo tiene dos objetivos claros uno, protegerte porque si no vivieras con miedo, o sea, si no fuera por miedo, pues la humanidad seguiría en las cavernas probablemente. O hubiera, o se hubiera extinguido, porque, claro. este, digo, está bien que seas valiente, pero cuando aparece el tigre dientes de sable, pues, corre. Brother, o sea, no tener miedo te hace imprudente, te puede hacer eh, un cínico. Eh, y esa gente que dice yo no le tengo miedo a nada revisen su corazón muchachos porque si no le tienes miedo a nada probablemente no ames tampoco nada eso no significa que tengas el corazón roto sino que tienes el corazón vacío y un corazón vacío está infestado de necedad, de soberbia y de un montón de cosas más que claramente lo han dejado drenado ¿verdad? entonces el miedo nos, nos protege pero el miedo también es un extraordinario sensor de todo aquello que nos gusta y nos entusiasma y que nos reta a ir más allá de nuestras propias competencias. Hay una línea divisoria que es casi imperceptible, pero hay miedos que se pueden convertir en tremendos, en tremendos motores. Este, digo, hay gente que puede abrir su, su nevera y decir... Eh, tengo miedo a, a no tener alimento mañana y eso impulsarlo a que la incertidumbre y la falta de certeza lo lleve a tener una creatividad espectacular y desarrollar una salsa para tacos y esa salsa para tacos se puede convertir en 20 años en el negocio que jamás sí. imaginó ¿por qué? porque es un miedo que, que, que no fue estéril sino que se transformó que mutó a una, a una energía este, proactiva, ¿verdad? Correcto. Y luego, eso dependerá mucho de la personalidad, de la cultura, de las circunstancias que claramente te, te, te rodean, ¿no? de, de, de las virtudes con las que te diriges en la vida. Pero a esa misma persona lo puede llevar pues, a quedarse completamente estático, este, eh, eh, sin, sin, sin moverse, eh, lleno de paranoia, lleno de ideas catastróficas, y a todos nos pasa eso. El asunto es entrenarnos para que cuando lleguen esas tormentas, pues nada más sea para que nos poden las debilidades y no para que acaben con nosotros. Y Por eso nos el sueño. Que... Claro, hay que ser muy responsables con la vida que se nos dio. O sea, yo siempre la vida la he visto como un fideicomiso, como, como si yo fuera un mayordomo de la misma. Y, y, y me hago responsable de la vida que se me dio Nací con privilegios. ¿Qué hago con esos privilegios? ¿Los multiplico o los desperdicio? Porque yo también conozco colegas que han nacido con extraordinarios privilegios. Con, más allá de la fortuna económica, sino privilegios como una voz de Pavarotti, este, un cuerpo de David. Este, y desperdiciados. Y completamente desperdiciados. Y también conozco personas que nacieron con un talento, uno, uno, bien manejado, pero le aplicaron dosis masivas de disciplina esa mierda, le pusieron enfoque, orden, pasión y se dedicaron a ese talento, pero de lunes a domingo, más allá del esfuerzo, más allá del mérito, sino apasionadamente, le entregaron amor, diligencia, lo pusieron al servicio de la sociedad, y son tipos de altísimo impacto, de trascendencia, que han construido legados espectaculares. Y esa es la enorme divergencia, ¿no? Que uno puede decir, ¿por qué uno sí y por Yo qué tío. otro no? He ahí el velo de misterio detrás de aquel ser humano que tiene la capacidad de mutar, de de superarse a sí mismo y de superar las propias circunstancias que le, que le rodean no, no, no, no todos empiezan en el número uno en, el, en la fórmula 1 no, no, no todos sí, depende el coche, depende el motor este, hay un montón de características fundamentales para llegar en primer lugar pero de vez en cuando aparece un tipo que empezó en el puesto número 31 y constantemente llegó al 30 al 23, al 18, al 6 y se hizo notar, se hizo relevante y otros empezaron a apostar por él y le empezaron a dar las cosas que necesitaba para llegar al puesto número 3. A lo mejor nunca llegó al número 1, pero ese recorrido que hizo del 37, 37. al 3, puta cabrón, qué aventura, ¿no? qué dignidad de vida. Claro, y además eso, eso sentirse vivo con todo ese proceso. Oye, sí, querida. No, no nada más esperar a que llegue la muerte, sino vivir intencionalmente, intensamente, para que cuando llegue la muerte nos encuentre cantando, gozando, llorando, rotos por fuera, pero de una sola pieza por dentro. ¿Me explico? O sea, vibrantes. Vibrantes. Bueno, Danieli, tu libro... Las trampas del miedo está también en formato digital. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo funciona para todas estas personas que quieren inmediatamente salir a buscar el libro y leerlo? Eh, claramente en, en, en Amazon, en Barnes Nobles, eh, está para envío a nivel, a nivel global. Eh, está en, en físico también, pero en digital lo pueden encontrar en Kindle. Luego está el audiolibro, querida, que es una experiencia súper, súper bonita, la verdad. Eh, cada capítulo está musicalizado en específico para el tema, utilizamos unas frecuencias que se llaman solfejo, que son unas frecuencias muy antiguas, bueno, que se usaron de forma, eh, este, hace, que se usaron hace muchos años, se utilizaban en los cantos gregorianos, y son frecuencias que científicamente se ha comprobado que tienen la capacidad de impactar e intervenir la materia, promover... Eh, estados de serenidad y de paz y de gozo en la mente humana, porque la música, más allá de hablarle a la razón y a la lógica, pues, inmediatamente hace florecer el alma, ¿no? La, la música nunca llega tarde. Y además es un canal de aprendizaje también, genial. Eh, la verdad es que quedó padrísimo. Yo me siento bien orgulloso de ese audiolibro porque está narrado, está narrado por mí, pero. Trabajamos arduamente, es música original. Yo trabajé con, eh, ¿cómo se Con diferentes personas y bueno, eh, con el, el chico que musicalizó se llama Pastor, eh, que es un extraordinario, extraordinario músico. Íbamos y regresábamos con la música y, no, aquí utiliza más estos graves, hay que construir estos armónicos. Eleva aquí la frecuencia, acompaña al, al oyente de esta forma. Entonces la experiencia se vuelve súper, súper bonita. Yo me lo he puesto a, a escuchar y, y me relaja tanto que me. Que me. Que, bueno, me que te que va a hacer. Bueno. <risa> bueno, ya saben. Es un poco todo aburrido, ser... pero porque, porque. Pues obviamente lo que hace es arrancarte ciertas tensiones, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que cuando lo estás escuchando ya no tienes los hombros aquí así. ¡Ay, Qué ya estás ¡Qué bueno! Así. Pues mira no tienes entonces, la mandíbula. Sí. a todos los seguidores de Estereofónica, aquí tenemos ya una información súper valiosa para ir a buscar también el audiolibro Las trampas del miedo de Daniel David. Daniel, y ya para terminar, cuéntanos, eh, hay una frase que leí y que me encantó de ti, el de, ruge o espera ser devorado. ¿Qué viene? ¿Qué es eso del RUGET Tour USA? Bueno, es el nuevo tour que empezamos el año que viene. Vamos a visitar casi 100 ciudades en, en, en, en el mundo. Empezamos en Estados Unidos. Van a ser eh, 30 ciudades en Estados Unidos. Luego bajamos para eh, Centro y, y, y Sudamérica. Eh, vamos a visitar Puerto Rico, República Dominicana, Colombia claramente, Ecuador. Eh, vamos a Chile, vamos a Argentina, San Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú eh, Vamos a visitar un montón de lugares Vamos a México claramente Y después nos vamos para, para Europa Hacemos gira en España eh, Hacemos eh, Italia, hacemos Francia Hacemos eh, eh, Alemania y hacemos Londres Y eso es ruge o espera ser devorado eh, y tiene que ver con este sonido gutural ¿no? de salvaje de, de, de estar profundamente preparado y profundamente dispuesto a caminar el mundo salvaje y mutante que nos espera por, por, por delante y que estamos regresando a esos tiempos en donde o ruges o te devoran así es de simple espectacular la verdad es que sí y no con esta actitud violenta sino con esta actitud de firmeza de ser estoico frente a la tormenta ¿no? de, de estar preparado para defender a los tuyos para defender lo que es tuyo para ir por lo que es tuyo y para que ningún individuo que venga a tratar de robar lo que es tuyo o de llevarse lo que es tuyo, tú estés dispuesto a ir a recuperarlo al doble, ¿no? Hoy, mañana y siempre. Y esa es, la, esa es claramente la, la actitud. La y siempre vital. va a haber quien ruja y siempre va a haber quien sea devorado. Lo que quiero es que sean menos. <risa> y que además con estas herramientas podemos eh, elegir de qué lado estar también, ¿no? Prepararnos para no, el camino. Y ayudar sobre todo a aquellos que por más que rujan, de todos modos no tienen, no tienen la capacidad también de defenderse, de cuidarse, de protegerse. Y, y aquellos que saben rugir deben de cuidar y deben de proteger y deben de hacer todo lo que esté en sus manos para que no sean devorados por otras personas que lo único que tienen es un apetito como el apetito del infierno. Del Seol, que jamás es así. Jamás es así. Hay personas que nunca están llenas del mal que hacen y para eso hay que rugirle también al mal. No hay, hay que dejar de sostenerlo, hay que hacerlo retroceder porque el bien suele trabajar de forma defensiva y no ofensiva. Y es tiempo de que hagamos retroceder todo aquello que se nos está viniendo encima, ¿no? Estos infiernos terrenales que no dejan de crecer. Vale, pues Daniel un placer como siempre conversar contigo, de verdad Al nos contrario. sentimos muy honrados en Estereofónica sí. con esta conversación y, y te dejo aquí a nuestros seguidores para que finalices con un, con un saludo a la gente de Esterefónica.com y, y lo que nos quieras regalar Al contrario, muchísimas gracias gracias por el espacio, les hago llegar un fortísimo abrazo, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre y si no nos vemos en el éxito pues nos vemos en lo eterno